¿Qué le puedo decir? Mopi ¿Conapé? Stepa. Erkoswe. Ami. Stepa. Ya tenga. Si te una fana ya, una fana ya. Ya tenga. Ya tenga. Ami. Erkoswe. Si te una fana ya. Stepa. Ya tenga. Stepa. I'm te step and get in the way. I'm England, step and get in the way. Step and Bueno, yo... Yo soy Cristina Calderón. Soy la, la más antigua aquí de los yaganes los que hay. Y yo sé hablar en mi, en mi idioma. Yo nací acá en Canóbalos. Eh, la matrona fue mi tía, abuela Chacón, que le decían. Ella fue la, la que atendió a mi mami. Ahí nací yo en 1928. Dice sí, sí que nací en la noche, el 24 de mayo en la noche. Dice que había un temporal del sur, y nevasón ahí nací yo, en la noche. Yo ya, y, bueno yo tejí después de grande ya, pues, pero cuando era niñita, chica, yo siempre quería tejer. Siempre armaba uno y me salía mal, tiras. Se armaba otro y así, así hacía. Y después yo aprendí cuando ya tenía, ya tenía mi edad, pues, ya era mamá. Ahí aprendí, estuve muchos años al otro lado en la, la Argentina, la estancia Albert, la estancia Bridge. Y ahí me vine yo para acá, y mi prima estaba acá, es su casa que está enfrente. Me dice ella, ya sabe qué, dijo. yo estoy haciendo canastos ahora acá, dijo, y me compran. Pero ya a esa vez tenía edad, ya tenía como como más de 20 años. Y ahí aprendí a tejer canastro. Y este punto lo aprendí después, no, ese de allá, lo aprendí después ya. Pero este punto sí, lo aprendí de chica y ese, lo aprendí con ella. Porque mi tía también tejía, me tejía también canastos. Y ahí aprendí a tejer. el junco se saca en las turbas. Y se, se trae a la casa se deja unos dos días o tres. Y después se cocina, se pasa en el fuego, pero antes lo hacían en la fogata, po. ahora no, no se usa, ahora se usa el gas. Antes no, antes se hacía, mi tía hacía, lo veía yo, ella hacía fuego, fuego, y ahí le pasaba. Después lo torcía bien, y quedaba tabladito en el junco, y ya se empezaba a tejer. Y se usa un amit. ahí tengo amit. Antes los indios usaban eso, dice, las indias. Y, y este es, Este se encontró en los conchales. Este es antiguo, antiguo, ¿ves? Y me lo me lo regaló Antonio. Y llegó y yo estaba en la casa. Estaba en la casa, en la casa vieja que tenía. Llegó y me decía, ¿Y él hablaba poquito no no, no no hablaba. Me dijo, aquí traje un regalo, yo le dije, ¿qué será eso? Es, es este, AMI se llama este, AMI, para tejer Y dice, de desde ese tiempo lo tengo, mira cuántos años, y cuántos años estaría en los, en los conchales este. Miren que estos son de los antiguos, y cerrito ahí lo tengo. Así que ahora, bueno ahora ya no puedo, porque estoy, estoy mala, mi mano. Pero tengo el recuerdo de Antonio chicho. Y ahí entendió a Dice que dijo, ¿cómo una fanagua leygua? Dice que dijo, Él aprendió varias palabras en Yaga Y nosotros, antiguamente, aprendimos porque de guaguita ya, mi mamá, mi papá, todo. Hablando, conversando todo, mi abuelo. Así que uno, yo aprendí ahí, pues, con ellos. Y en español no sabía hablar. Que aprenden a tejer. Claro, porque esos tejidos son, a lo menos el canato, esos tejidos son de los yaganes antiguos, de mis abuelos, bisabuelos. <risa> Ellos tejían eso. Mujeres, abuelas. Y por eso no me gusta que se pierda este artículo. Este es el tejido que estoy haciendo yo es este. Se empieza de por ahí. Este chiquetito se puede hacer en, en un día o medio día, pero grande cuesta cuesta hacer. Ketchup se, se tejía acá igual. Este parecido es shake, Ketchup, sí, pero no es. eso no lo hace. Los, los de es Step y yetana Tejiendo step ya es tejer Junco es mapi mapi Ya también está mi papá Mi mamá, el que está en el centro La otra de blanco, no sé quién será y mis hermanos chiquititos están ahí también. Mi hermana es la Úrsula, Chihuahua. Es el papá de, de mis chicos, de Mauricio. Y de Daniel. Ahí está. Está bueno ya. Está listo.